Que la ley haga lo que tenga que hacer, que se haga justicia en un país donde hay ley y justicia sobre lo que está por venir y abordará la falta de ritmo de vacunación de la actual administración. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí lo contamos como primicia. Es un gusto leerlos y antes de empezar no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar también la campanita y compartirlo con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, comencemos. Joe Biden criticó la lentitud del plan de distribución de vacunas por parte del gobierno de Donald Trump y prometió acelerarlo cuando asuma. El presidente electo Joe Biden dijo lo siguiente, Voy a mover cielo y tierra para ponernos en el camino correcto. Si bien los centros de control de enfermedades habían anticipado que se podría vacunar a 20 millones de personas para fin de año, sus estadísticas indican todo lo contrario. A dos días de que se termine diciembre se han aplicado solo 2.1 millones de dosis. Joe Biden criticó este martes la lentitud del plan de distribución de vacunas llevado a cabo por la administración de Donald Trump y prometió que va a acelerarlo una vez tome posesión de la Casa Blanca el próximo 20 de enero. De la forma como se está manejando, el plan se está retrasando mucho, dijo el futuro mandatario, el cual asumirá la presidencia el 20 de enero desde sus oficinas de Willington, en el estado de Delaware, e indicó lo siguiente, voy a mover cielo y tierra para ponernos en el camino correcto. Según los cálculos de administración de Trump, había indicado al aprobar la primera vacuna de Pfizer y BioNTech que 20 millones de personas serán inoculadas para fin de año y ya al final de diciembre las estadísticas de los centros de control de enfermedades indica que se han distribuido solo un promedio de 11.5 millones de dosis y aplicado poco más de 2.1 millones. Aún así, funcionarios aseguran que hay una demora en la carga de datos y las cifras son mayores a las reportadas. Si este fuera el caso, probablemente no se acercaría a la predicción de principios de diciembre. Hasta el día de hoy, Varios estados han indicado que recibieron miles de dosis, menos de las que se les había prometido. Y el general del ejército, Gustavo Perna, a cargo de la distribución de las vacunas en el marco de la operación War Speed del gobierno federal, pidió disculpas días atrás por errores de comunicación al respecto. Sin embargo, Anthony Fauci, epidemiólogo del gobierno estadounidense, reconoció la demora en el plan de vacunación, pero se mostró optimista sobre las posibilidades que el ritmo se acelere. No obstante, los dos primeros países tienen una población significativa menor de 10 millones de personas y una densidad poblacional mayor, lo que aumenta la capacidad de inmunizar más rápido a más personas. El presidente electo Joe Biden advirtió que las próximas semanas pueden ser las más duras de toda la pandemia, y también sostuvo que va a pedirle a los estadounidenses que utilicen mascarillas y que va a imponer una obligación en los lugares donde el gobierno federal tiene jurisdicción como los aviones. Biden envió un mensaje de confianza asegurando que va a haber una vuelta a la normalidad en 2021, pero no de forma inmediata. Tenemos que estar seguros que quizás no vamos a ver una mejora antes de marzo, ya que va a tomar tiempo que nuestro plan de respuesta contra la contaminación de la pandemia comience a producir resultados tangibles, indicó Biden. En segunda noticia, Nicolás amenazó con aplicar todo el peso de la ley sobre la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Aseguró que no le temblará el pulso. El represor chavista lanzó estas palabras en alusión al reciente anuncio que hizo la Asamblea Nacional de mayoría opositora el cual extenderá sus funciones y las del líder opositor por no reconocer las recientes elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo. La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, luego que el pasado sábado extendiera por un año más sus funciones y la del líder opositor, el represor chavista Nicolás, durante un acto de fin de año ante la Fuerza armada Nacional Bolivariana, adelantó que no le temblará el pulso ante el nuevo mandato del Parlamento. Y prometió aplicar todo el peso de la ley. Estas fueron las palabras de Nicolás hacia Guaidó y la oposición frente a estas ínfulas inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden. Yo solamente les digo y se los advierto, confiemos en la justicia, que la justicia ahora sí de manera férrea haga su trabajo y nosotros nos pongamos a trabajar. Porque una vez la nueva Asamblea Nacional le instale y empiece el trabajo, arranca su legislación y nosotros comenzamos nuestro trabajo intenso con los nuevos diputados y diputadas para la solución de los problemas del país para la recuperación económica sostenible y definitiva para la defensa de la paz y la integridad territorial muchas tareas va a tener la nueva asamblea nacional manifestó el represor chavista y también aclaró lo siguiente tengo muy claro Solamente les digo una palabra frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos. Que la ley haga lo que tenga que hacer, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia también habrá paz. Y cuenten conmigo que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. ¿Nicolás hablando de justicia? Cuando Guaidó se asumió como presidente interino de Venezuela, Nicolás en reiteradas ocasiones amenazó con enviarlo a prisión. Pero no ha pasado de ahí, solo bla, bla, bla, bla. También Nicolás adelantó que habrá una movilización de tropas en los próximos días, sin previo aviso. Incluso puede darse el caso de que la Red I-1 y la Red I-8 se activen el 31 de diciembre hasta el 5 de enero a las 24 horas, que se activen el 31 de diciembre hasta el 5 de enero a las 24 horas, o que se activen del 6 al 15 de enero. Sin embargo, volvió a denunciar, sin pruebas, claro está, presuntas amenazas de ataque en escenarios contra las unidades militares. Por eso, instó a las fuerzas de seguridad a implementar el Plan .3 que consiste en crear dos anillos de seguridad en los comandos militares organizados por las milicias y el pueblo organizado. Por su parte, Guaidó el domingo envió un mensaje al país luego del que el Parlamento prolongara su mandato y lo ratificara como presidente interino de Venezuela. También fue enfático en decir que la Asamblea Nacional dio un paso firme en respecto a la Constitución y en defensa de nuestra gente. La extensión constitucional del mandato hasta lograr elecciones realmente libres. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países del mundo, ofreció hacer todo para forzar una solución política, porque sabemos que una tiranía como esta jamás será el poder. Pero advirtió, también necesitamos la fuerza, tanto de los miembros de la Fuerza Armada como la de la comunidad internacional. Presunto hecho directamente a los militares venezolanos, hoy les salgo esta pregunta, ¿Qué van a hacer cuando el pueblo salga a reclamar los primeros meses del año cuando la crisis pegue aún más fuerte? Tienen que decidir si formar parte de la lista de imputados eh, de crímenes de lesa humanidad que no prescriben o la de los valientes que salvaron a Venezuela. Basada en los estatutos en una sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición con el objetivo de sacar a Nicolás del poder y convocar a las elecciones presidenciales, que ambas tareas pues, están pendientes. El texto rechaza enfáticamente las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre, en las que no participaron los líderes tradicionales de la oposición al considerarlas fraudulentas que ganó el chavismo con holgura en medio de una alta abstención y del cuestionamiento internacional sobre su transparencia. En tercera noticia, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió la vacuna de Moderna contra la pandemia. Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, de 56 años, fue inoculada con la primera dosis de la fórmula de Moderna en Washington. La vicepresidenta electa de Estados Unidos recibió la primera dosis de la vacuna contra el contagio de la pandemia en vivo por televisión, mientras el gobierno entrante busca aumentar la confianza en la inoculación, al tiempo que advierte que pasarán meses antes de que esté disponible para el público general. La inyección fue aplicada en la United Medical Center Washington, a cargo de la enfermera Patricia Cummins. Dijo tras el pinchazo entre risas la actual senadora por California lo siguiente Quiero incentivar a todos a que se vacunen, es relativamente sin dolor Mi esposo también la tendrá hoy, estoy ansiosa por tener la segunda dosis Esto literalmente es sobre salvar vidas, confío en los científicos y ellos aprobaron esta vacuna Espera que la segunda dosis sea administrada cuando ya esté en la Casa Blanca el 26 de enero seis días después del cambio de gobierno. Joe Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha dicho que convertirá en su máxima prioridad la lucha contra la pandemia, que ha infectado a más de 19 mil millones de estadounidenses y acabó con la vida de más de 334 mil. Por su parte, Biden recibió su primera dosis de la vacuna en vivo por televisión la semana pasada. Se requieren dos dosis para una protección completa. El equipo demócrata ha puesto especialmente importancia en fomentar la distribución de vacunas y la inoculación en grupos que no son de raza blanca, especialmente afectados por la pandemia. Advertirá que espera que las tasas de infección y la cantidad de muertes aumenten en las próximas semanas. Un funcionario del equipo de transición. Seré sincero y directo con el pueblo estadounidense sobre lo que está por venir y abordará la falta de ritmo de vacunación de la actual administración. También expondrá su plan para que la gente se vacune lo más rápido posible, dijo el funcionario que pidió permanecer en el anonimato. Bueno amigos, hemos finalizado entonces con nuestras tres noticias muy importantes el día de hoy. No se les olvide, como siempre, activar la campanita, compartir todas nuestras noticias con sus amigos en redes sociales. Chao, chao.